Que mi hermano era seguridad. Entonces, eh, un taller de Polanco Acosta fue que lo mató y todo el mundo sabe. Porque todo el mundo me ha dado la misma información. Entonces está consciente de que él lo mató. Y cogió un avión y está en México. ¿Qué información le llenó a no usted? Pues donde quiera que yo pase, no saben que yo soy hermana de él. Y todo el mundo dice lo mismo, que, que cómo matan a ese infeliz así. Nadie puede dormir, nadie puede comer. Ha matado a dos ya. De lo que se sabe, de lo que no se sabe, no se sabe cuánto ha matado. ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Qué sucedió? Eso hace un mes y como 15 días. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Justin Ramos. ¿Y el matador? Edith Colanco, ¿En qué sector? En el barrio San Pedro. ¿Pero tuvieron algún problema ellos? se sacó el bono en la maquinita mi hermano entonces querían quitarle el dinero por eso fue que lo mataron todo el que da su aporte dice eso pero que nadie quiere venir a declarar que, que nadie quiere problemas pero yo no tengo miedo yo no tengo miedo. ¿Qué pide usted a las autoridades? Que por favor que me en ese caso porque el tipo parece que es que, que el presidente de la República porque nadie le hace fue, eh, Entonces ese fue un infeliz que mató a un hombre trabajador. Si yo soy un ladrón yo no vengo aquí a defenderlo. Él tiene cuatro muchachos de mantener y soy yo la que tengo que darle sustento.